Vamos a intentar Entonces intentemos crear una operación sin el asistente. Para crear una operación sin el asistente, bueno, antes de crear una operación sin el asistente, voy a mostrar qué que pasa si le una carpeta. Si estamos en raíz del proyecto, en la raíz del proyecto tenemos tres operaciones: inicio, la operación que acabamos de crear y la operación de autenticación que no se ve en el menú arriba. Si yo quisiera que el tipo de documento esté en un submenú, como un submenú, habíamos antes de que se encuentre logs, teníamos. Tipo de documento habíamos quedado en esta operación ¿sí? y teníamos la operación inicio, que es la que viene por defecto teníamos esos dos, esas dos operaciones en la parte de arriba sí. del menú, es solamente eso ¿Qué pasa si yo quiero que el tipo de documento esté como un submenú? Yo me voy a la raíz del proyecto, que se ve como un, con un logo de carpeta y a la, a la derecha tengo una flechita casi, que casi no se ve, en contraste Si le hago clic aparece un icono de carpeta con un más azul eh, más la carpeta azul le doy clic ahí y puedo crear una nueva carpeta o sea dentro de la raíz del proyecto creo una nueva carpeta este va a ser un menú que va a aparecer arriba yo puedo poner por ejemplo eh, parámetros entonces voy a crear un menú que se llame parámetros si vemos en la raíz del proyecto ahora tengo una carpeta sí parámetros puedo elegir a cualquiera de estas estas dos operaciones hacer clic en el botón de editar propiedades ¿sí? que es este, este vasito con una con unos lápices que se ve a la derecha le hago clic y acá, entre las propiedades básicas me elijo el carpeta, vemos que está en raíz de proyecto puedo seleccionar parámetros, le damos a guardar y ahora, si actualizamos, vemos que el tipo de documento está dentro de la carpeta parámetros al ejecutar el proyecto nuevamente no vemos nada, ¿qué pasó? me olvidé de configurar algo a la carpeta parámetros le tenía que haber Configurado entre las propiedades básicas que quiero que se muestre en el e Una vez tildado eso, Hola. le damos a guardar, ejecutamos el proyecto y aquí vemos la carpeta parámetros. Adentro está el de... Bien.